Hola Gaby, bueno te voy a como siempre hacemos, vamos a mostrar novedades. Estos son un par de modelos de mesa que han entrado con todo el armazón de aluminio, ¿sí? con lo cual está buenísimo porque son súper livianas y no se oxidan y de muy simple armado. Fíjate esta que buena que está. Eh, lo que hacemos es, abrimos las dos patas, la vamos acá, ¿sí? la damos vuelta y ya quedó lista para usar. Una mesa súper fuerte. Recontra práctica para el camping, sí. Para hasta cuatro personas va perfecto, sí. Y vamos a mostrar la hermana más grande, ¿sí? Fíjate acá tiene una manija de transporte. Lo bueno de esta, aparte de ser más grande, es que vienen los cuatro bancos incluidos dentro de la misma. Realmente está. Bárbara, super práctica, plegable, liviana, no ocupa nada de espacio y lo mismo, lo que hacemos es abrimos las patas, trabamos la vamos ahí, esta tenemos que sacar, le podemos dar diferente altura, ¿sí? Ahí, una vez que está, la damos vuelta, tiene unas trabas acá para que no se no se pueda abrir. Una de un lado, la otra del otro y ya lo mismo, lo que es una mesa alucinante con los cuatro amigos. Muy muy buena, muy práctica, muy liviana, no se oxida porque es de aluminio. Así que tenemos mesa para rato. Hay varios modelos más, pero bueno, queríamos mostrar estos dos que entraron ahora hace poquito. Así que bueno, como siempre, no duden en comunicarse, envíos a todo el país.